Bienvenido a Cirene. Cirenaica se extiende por la costa noroeste de África. En la antigüedad se llamaba Pentápolis, en referencia a las cinco ciudades que formaban las colonias griegas. En el año 630 antes de la era común, los colonos griegos construyeron Cirene en una exuberante meseta de las montañas verdes de la actual Libia. La población de Cirene creció rápidamente y se dispersó por las terrazas de la meseta. Fue la primera y mayor colonia de las cinco. La ciudad de Cirene fue fundada por Bato Aristóteles, guiado por el oráculo de Delfos. Tera, la isla en la que nació Bato, no podía abastecer a sus ciudadanos debido a la sequía y la sobrepoblación. Bato consultó al oráculo y este le sugirió viajar a la costa norte de África en busca de tierras fértiles. Durante dos siglos, la ciudad de Cirene fue gobernada por una serie de reyes, hasta que las rebeliones acabaron con la monarquía y dieron el poder a la aristocracia. Lo más representativo de Cirene eran sus templos dedicados a los dioses Apolo, Demeter y Zeus junto a divinidades tolemaicas como Iset y Serapis Una enorme ágora definía el centro urbano y en el extremo occidental se construyó la famosa Acrópolis a finales del siglo II se fortificó el puerto con una muralla. Conforme la ciudad crecía, se siguió construyendo más allá de sus muros. Bajo la influencia romana, Cirene se convirtió en un importante centro económico del Mediterráneo. Su renombrada escuela de medicina solo era superada por la de la ciudad griega de Kos. Varios genios de las matemáticas, la astronomía y la geografía de la antigüedad nacieron o se establecieron en la ciudad en la que existieron importantes escuelas como la del filósofo arístipo, pupilo de Sócrates. Entre los años 115 y 117 estalló una revuelta en el barrio judío que dañó gravemente la ciudad de Cirene. Con el tiempo, las disputas, la incompetente gestión de la planta del Silfio y los terremotos acabaron provocando el declive de la urbe. En el año 365, Cirene fue abandonada. puerto cercano de Apolonia era un enclave natural ideal, resguardado por una ensenada rocosa y dos islas. Se construyó un faro y más tarde embarcaderos y almacenes para poder acoger un tráfico marítimo que iba en aumento. el auge del puerto mercante de Apolonia acabó convirtiendo a la ciudad en la capital de la Pentápolis sobrepasando a Cirene una serie de terremotos fue alterando el paisaje urbano y buena parte de sus estructuras originales quedaron sumergidas. Sus ruinas todavía siguen bajo el agua.